de contigo a solas Soledad me llama mientras que en mi cama urgo Ando perdido en la vida y voy navegando La hígado de tinta es la página que bebe a solas Soledad me llama mientras que en mi cama urgo de contigo a solas Ando perdido en la vida y voy navegando